El comienzo. ¿Te apetece hacer un viaje hacia ti mismo? La vida, la existencia, es como un hermoso camino, sin principio ni final, es infinito. Siempre me han gustado los caminos de tierra, los que se pierden en la lejanía, con sus curvas retorcidas y sus plácidas rectas, con cuestas empinadas y bajadas irresistibles, y con sus piedras. He tropezado muchas veces en ellas y, a pesar de ello, han sido preciosas lecciones. Hay senderos con baches y charcos que a veces pueden resultar incómodos o que podemos atravesar como un juego. Existen caminos que a veces están embarrados y otras veces llenos de polvo y algunos caminos rodeados de hermosos árboles, de rocas pequeñas y grandes, plantas de todo tipo y animalitos divertidos. A veces el camino se bifurca o encontramos diversas sendas que nos hacen dudar. Hay senderos estrechos, pero hermosos, y otros amplios y confortables. Hay muchos y todos pueden ser bonitos y divertidos. Es difícil aburrirse paseando un bonito camino. Aunque a veces tus paseos pueden parecer solitarios, siempre acabas por cruzarte con otras personitas. Es curioso, ¿verdad? A mí siempre me gusta saludar y también es bonito sonreír. En los caminos siempre puedes ir a tu ritmo. Puedes pararte a observar algo bonito. Hay tanto para ver, incluso puedes hacer fotos de cosas a las que nunca habías prestado atención. Hay infinitos detalles a tu alrededor. Si te apetece, puedes ponerte a correr y sentir tu cuerpo y tu respiración. Respirar de manera consciente es muy importante. Puedes tocar la tierra con tus pies, con tus manos, sentarte sobre ella y sentir su energía. También puedes pararte cerca de un arroyo, mojar tus manos y sentir cómo el agua fluye. Fluir, el agua siempre lo hace y no se resiste a nada. Si observas con atención, verás numerosos maestros a tu alrededor. Cada detalle es un pequeño maestro que te invita a sentirte. Todo eso no te recuerda a tu vida, a tu existencia. La existencia es así, con sus curvas y rectas, subidas y bajadas, encuentros y despedidas, baches y zonas plácidas, y siempre con cosas hermosas para observar. Y te has parado a pensar que solo puedes estar en un lugar del camino en cada momento. Es tu eterno presente. Siempre está ahí, contigo. El presente puede ser tu mejor amigo. Si estás en el presente, puedes disfrutar de todo lo que te rodea. Si tu mente te lleva a otro lugar del camino, si quieres llegar a un lugar o volver atrás, te puedes perder muchas cosas. Pero lo bueno es que tú puedes elegir siempre. Y ese camino es eterno. Como la existencia. está siempre presente para que tú pongas tus pasos. Si te apetece, podemos dar un paseo por un hermoso camino. Si tú quieres podemos hablar, pero no es necesario. Es bonito observar y sentir. En realidad, tú eres al mismo tiempo el caminante y el camino. Todo está dentro de ti. Todo lo sientes en tu interior. ¿Vienes? El comienzo. ¿Te apetece hacer un viaje hacia ti mismo? Todo gran camino comienza con un pequeño paso. Leí una vez en un pequeño rótulo de madera hecho a mano al empezar a caminar por un precioso sendero. La existencia está llena de infinitos momentos presentes y cada uno de ellos nos ofrece la oportunidad de comenzar alguna tarea, grande o pequeña. Ahora mismo, en este instante, puedes comenzar algo. Cada momento es un precioso regalo. No importa lo que hayas hecho antes, ni lo que puedes hacer en un hipotético futuro. Mira este instante y siente las infinitas posibilidades. Párate y observa tu corazón. Es mágico, porque puedes hacerlo siempre. Y no te preocupes por tener que hacer algo, ni te obligues a nada. Incluso no hacer nada puede ser un precioso camino. Puedes pararte a observar, a contemplar la vida, o hacer algo que te haga sentir tu corazón. Hay infinitas posibilidades y todas son válidas. Una bonita tarea es detenerte y mirarte, ver lo que sientes, en tu cuerpo, en tus emociones, en tus pensamientos y sobre todo en tu corazón. Y no te preocupes por lo que observes, no te juzgues ni te ocultes, aunque si lo haces quizás sea lo oportuno en este momento. Mereces todo el amor del mundo y tú eres el primero que puedes dártelo. También puedes contemplar el exterior en cada momento. En realidad lo que observas fuera es un reflejo de tu interior. Todo lo que sientes y ves eres tú mismo. Si ves una puesta de sol y te emocionas, es un reflejo de algo hermoso que hay dentro de ti. Y así con todo. Solo puedes sentir y experimentar dentro de ti. Es tu conciencia. Tu ser. Eres tú. Si lo sientes, puedes comenzar ese viaje hacia ti mismo ahora o en cualquier otro instante. No te sientas obligado a nada. Cada uno encuentra el momento adecuado. Sobre todo, quiérete y sé paciente contigo. Lo infinito. Infinito. ¿Qué palabra, verdad? ¿Qué sientes al escucharla? Infinito. Algo que no tiene fin. Como te dije, ese libro es algo sencillo y no pretendo buscar complicadas explicaciones. La mente no alcanza a comprender qué es algo que no tiene fin. Podemos leer muchos libros sobre ciencia, filosofía o espiritualidad y estará bien si decidimos hacerlo, pero quizás nos cueste hallar una explicación a este concepto. Tal vez encontremos muchas respuestas pero también muchas dudas, por eso yo quiero centrarme en el corazón, en lo que sentimos al escuchar o pensar en la infinidad. Puedes observar lo que sientes al ver una noche limpia y despejada, mientras miras las estrellas y el universo sin límites conocidos. No hay fin, cuesta entender pero tu corazón siente algo especial. Quizá te apetezca mirar la naturaleza con sus continuos ciclos y la vida que renace cada primavera y en cada momento. Todo cambia y evoluciona pero la existencia siempre está. Hay algo que permanece y está en todos los lugares y también dentro de ti. Tú mismo estás cambiando y evolucionando constantemente, en tu vida cambia tu cuerpo tus emociones y pensamientos, tus circunstancias y sin embargo hay algo que siempre permanece, esa conciencia o ese ser que siempre está, eso es tu esencia, eres tú, infinito, a pesar de todo lo que cambia o se transforma, lo sientes, eres capaz de percibirlo, hay un algo infinito que permanece a pesar de los cambios y movimientos, que siempre está, Ahora mismo lo puedes sentir, sobre todo si miras con el corazón. No te preocupes si no consigues sentirlo, porque nuestra tarea consiste precisamente en eso, en descubrirlo en nuestro interior, y todos podemos hacerlo. Todos somos y estamos en lo infinito. Tú eres infinito. El agradecimiento. Agradecer es un acto de amor. El agradecimiento es un acto de amor hacia el universo y hacia ti mismo. Gracias es una palabra mágica. No dejes de pronunciarla. Gracias a la existencia, a la vida, a todas las vidas. Gracias a la madre tierra, al sol, la luna, las estrellas, las galaxias, los planetas y toda la magia del universo. Gracias por la lluvia y los días de sol. Por el frío y el calor. Por las nubes, la nieve, el viento, la niebla y tantos otros regalos. Gracias por la lluvia y los días de sol, por el frío y el calor, por las nubes, la nieve, el viento, la niebla y tantos otros regalos. Gracias por el mar y la tierra, por las montañas y los valles, los animalitos, las plantas y las rocas, por todas las formas de vida en la existencia. Gracias por las personas, por todas, la familia, los amigos de aquí y de allá, los que están siempre y los que pasan a nuestro lado. Todos son preciosos maestros y compañeros. Gracias por el amor, el cariño y la ternura, la sensibilidad y la delicadeza. Gracias también por lo menos bonito. Con todo ello también crecemos y aprendemos. Así está bien. Gracias por cada experiencia, por cada momento de ese eterno presente, por cada detalle. Hay tanto que agradecer. Gracias a ti y a mí. Gracias de corazón. El camino infinito. Eres al mismo tiempo el caminante y el sendero. Observa, observa sin juzgar. Al observar cada detalle te conectas contigo y con el todo. Puedes hacerlo en cualquier momento. Prueba ahora y observa a tu alrededor. Con tu mirada, tus oídos, tus manos. Párate un momento y siente a tu alrededor. Verás que tu mente se calma y encuentras más paz. Observa sin juzgar. No es necesario que pienses, solo siente. Prueba a mirar un objeto con atención. O intenta escuchar los sonidos que llegan a ti. También puedes tocar. Acariciar algo, presta atención a lo que sientes, estás con más paz, observarás detalles que tal vez nunca has percibido, es mágico, siempre han estado ahí, observa, sin pensar, te sentirás conectado a la vida, mira los detalles de una flor, acaricia con atención una fruta, escucha los sonidos en la lejanía, siente, eres tú mismo reflejado en cada detalle, experimentando la vida. No hagas nada por un momento y solo observa, es la magia de sentir. Y puedes hacerlo en cada instante, detente y observa, lo que sientes eres tú. La magia, cada detalle es un pequeño milagro. La existencia es mágica, ¿puedes verlo? Mira a tu alrededor y verás milagros en cada momento. Observa la vida que fluye por todos los lugares, en las plantas, en los animales, en ti. ¿No es mágico? Mira con detalle la perfección de una flor. No ves un orden perfecto y fascinante. Observa una pequeña semilla y la magia de la vida que la convierte en un árbol robusto. Piensa en la concepción y el nacimiento de un niño o un animalito. ¿Puedes sentir este milagro? Contempla la naturaleza y el ciclo de la vida y los seres que la habitan. Es pura magia. Observa el cielo, el sol, las nubes, el pasar de las estaciones, ¿Puedes verlo y sentirlo? Mira el cielo infinito lleno de estrellas, planetas y galaxias. Piensa en el mundo diminuto y mágico de las células, los átomos y tantas partículas. Observa tu cuerpo y su funcionamiento, lleno de sistemas y aparatos perfectamente coordinados. La magia está en todos los lugares, en lo pequeño y en lo grande, en el eterno fluir de la energía que nunca se agota. Y sobre todo, siente la magia dentro de ti. Cuando amas, cuando te emocionas, siente tu corazón palpitar. Eres un ser mágico. Gracias por tu magia. La Madre Tierra, Madre Tierra, amiga y compañera. Querida y bendita Madre Tierra, la Tierra es nuestra madre, hermana y amiga. Nos acompaña y cobija en nuestro camino. Te doy las gracias, mi querida Madre Tierra. Gracias por tu amor infinito, por entregarnos tu energía y tu luz por darnos cobijo y sustento cada día, cada momento. Habitamos en nuestra amada Tierra y también somos parte de ella. Somos una unidad junto a todos los seres de todos los reinos. Somos la Tierra. Gracias a las montañas y los valles, los mares y los ríos, las plantas, las rocas y nuestros hermanos animalitos. Todos somos uno. Somos la misma energía fluyendo en infinitas formas y colores. Somos diversidad y unidad al mismo tiempo. En una perfecta sinfonía Siente tus pies que se agarran con fuerza a la tierra Tus raíces que te conectan con su amor y energía Toca la tierra con tus manos Y siente la vida que fluye y te alimenta Mira a tu alrededor y contempla su belleza Su armonía y su fuerza Todo en equilibrio perfecto Fúndete con la tierra Contempla sus diversos colores Siente el viento, el sol y la lluvia en tu cuerpo Eres uno con ella la tierra es un hermoso ser vivo con sus sentimientos y emociones. Amala como tal, como una gran amiga y compañera. Te protege, te cuida. Haz lo mismo con ella. Te damos las gracias, nuestra bella tierra. Pasear, regálate un paseo por la naturaleza. Pasear es un hermoso regalo que podemos hacernos. Quizá fuera bueno parar un poco nuestro ritmo de vida y dedicar un poco de tiempo a nuestros paseos. Cuando paseas despacio te conectas contigo y con la vida. Puedes hacerlo tú solo o en compañía. Es muy bello hablar con alguien mientras paseamos. Pruébalo y verás lo bien que fluye la conversación con tu acompañante. Para mí es algo muy hermoso. Hazlo despacio, sin prisa. Y si lo haces solo, es verdaderamente gratificante. Observando todo con atención suave. Puedes hacerlo por un camino, una carretera o tu propia ciudad. Contempla a tu alrededor y mira cómo fluye la vida. Observa tranquilo. Al caminar, puedes conectar contigo. Observar lo que sientes y piensas. Ver tus reacciones y emociones. Conocerte y reencontrarte. Podrás ver y sentir muchas cosas en ti. Observa sin juzgar. Pasear por un camino en plena naturaleza es una delicia. Si te apetece, prueba a hacerlo y siente. Verás cómo te recargas de energía y vitalidad y te sientes más animado. Pasear también puede ser una actitud en la vida. Vivir más despacio y observando con calma, disfrutando más del camino. Para un poco tu vida y pasea por ella, por ese camino infinito hacia ti mismo. No hay prisa, mi querido amigo.